Código de fenómeno registrado 082 Clase de objeto Beta rojo Tipos de peligro Peligro de agresión Peligro agrupado Peligro sentimental Protocolos de contención Todos los especímenes RPC082 ...deben mantenerse dentro de las cámaras de contención humanoides estándar situadas en el sitio 037. Bajo ninguna circunstancia deben entrar en contacto dos o más especímenes RPC-082 entre sí. Los especímenes RPC-082 deben ser vigilados constantemente a través de cámaras de seguridad y cualquier cambio en su comportamiento debe ser comunicado al investigador jefe Camden. Ver documento 082-01 Al menos, un agente de la autoridad de seguridad debe estar presente y equipado con un aturdidor eléctrico de 160 voltios a la entrada de cada cámara de contención en todo momento. Cualquier informe de especímenes no contenidos debe ser investigado inmediatamente por el Equipo de Seguridad de la Autoridad Tairan. Todos los ejemplares descubiertos de RPC-082-1 deben ser destruidos inmediatamente. Actualmente hay 18, tachado, 27 especímenes conocidos de RPC-082 en contención. Descripción RPC-082 es una especie anómala que imita la apariencia de la popular mascota infantil, Barney el Dinosaurio, presumiblemente originaria de Datos Eliminados, Alabama. Todos los especímenes de RPC-082 varían en apariencia y tamaño y suelen tener un diseño pirata. Los especímenes no requieren ninguna forma de hidratación, reposo o nutrición para mantenerse con vida. El análisis de las muestras de tejido recuperadas de RPC-082 revela que los especímenes son orgánicos y que el exterior aparentemente plástico de los especímenes RPC-082 es tejido muscular. Otros análisis revelaron que las costuras que conectan las partes de la piel de los especímenes se mantienen unidas por una especie de microorganismos no identificados que se encuentran en la saliva de los especímenes de RPC082. Los especímenes son muy vulnerables a la electricidad e intentan huir si se exponen a una corriente eléctrica. Los especímenes RPC082 mueren al ser expuestos a una corriente con un voltaje de 200 o superior. Los especímenes RPC-082 son depredadores y cazan exclusivamente a humanos adolescentes de entre 5 y 14 años. La elección de la presa es aparentemente aleatoria. Los especímenes han demostrado ser hostiles y muy violentos con los humanos mayores de 14 años. Entre las 7 en punto AM y las 8 en punto PM, los especímenes comenzarán a cazar humanos adolescentes. Después de las 20 horas en punto, los especímenes regresarán a una colmena, véase el apéndice 082-3, denominada RPC-082-1, e hibernarán. Si un especímen logra capturar a un objetivo, procederá a estrangularlo. Los especímenes, tienen un conocimiento aparente del momento exacto en que las víctimas caen inconscientes y procederán a transportarlas a instancias de RPC-082-1 al llegar a una instancia de RPC-082-1 se sujeta a la víctima con una sustancia espesa y similar a una telaraña que sale de la datos borrados de cada especimen por medios desconocidos las víctimas serán impregnadas con un huevo. Después de datos borrados, horas, un nuevo espécimen emergerá. Datos borrados, la víctima en el proceso. Actualmente, datos eliminados instancias RPC-082-1 han sido destruidas por el equipo de seguridad de la autoridad Tyran. Apéndice 082-1 entre las 7 en punto AM y las 8 en punto PM, los especímenes RPC-082 suelen permanecer detrás de la puerta de la cámara de contención en una postura depredadora. Las actividades nocturnas consisten en atacar e intentar romper la puerta de la cámara de contención en un intento de violar la contención. Esto continuará hasta que el especimen reanude sus actividades depredadoras. Apéndice 082-2 Registro de recuperación DOC-082 RPC-082 llamó la atención de la autoridad después de que se informara de avistamientos de personas extrañas con espeluznantes disfraces de Barney acechando a niños y de que se presentaran aproximadamente datos censurados, casos de personas desaparecidas en Eliminado, Alabama, estando la última ubicación conocida de las personas desaparecidas en el área aproximada de los avistamientos de RPC-082. Tras la captura de un especímen, todos los intentos de interrogatorio resultaron en fracaso. Eliminado, especímenes rompieron la contención temporal, resultando en datos borrados lesiones al personal y datos, borrados, muertes y procedieron a regresar a una instancia de RPC-082-1 Todos los especímenes que escaparon fueron seguidos y capturados junto con otros especímenes descubiertos Apéndice-082-3 Documento de Apéndice-082-3 los casos de RPC-082-1 suelen localizarse en zonas oscuras y tranquilas, como edificios abandonados o cuevas. Las instancias de RPC-082-1 suelen estar custodiadas por un mínimo de 3 y un máximo de 10 especímenes. Los humanos preñados suelen estar detrás de montículos de datos eliminados de víctimas anteriores. El investigador jefe, Camden, toma nota. Quiero que todas esas asquerosas colmenas sean destruidas inmediatamente. Destruyenlas con fuego si es necesario. El personal de seguridad de la autoridad es libre de buscar amnésticos y reasignación si es necesario. Apuesto a que esos llamados buitres terapeutas del sector 12 están haciendo su agosto ahora mismo.